Bienvenidos al tag de Nishigasaki Recuerden que acá nos vale repetir Directamente Gracias Bienvenidos al tag de Nishigasaki Llegó el día, llegó otra semana más Bueno, llegó otra semana, no Llegó otras, otro sábado más Ya tuvimos el de News, Ya tuvimos el de Aqua Nos toca el de Nishigasaki Y vemos si la semana que viene toca Heriera. No sabemos Bueno, no sabemos, No, eh, no sé No sé por qué digo no sabemos Si lo hago yo solo, o sea Claramente, estas preguntas, estos tags, estos, estas consignas, las hago yo, te las dejo en la descripción por si lo querés hacer, ya sea en tu un posteo en Facebook, en Instagram, en Twitter, si querés hacer un video y no sabes cómo empezar en YouTube, Hacete este tag y listo. Este, eso sí, me lo tienen que pasar para que yo lo pueda ver, ¿viste? Porque quiero, quiero chusmear, que, ¿qué le gusta a los demás? O sea, obviamente, para gustos colores, pero los míos son mejores, así que yo quiero saber qué, qué onda, qué, qué, qué pasa con los demás. Obviamente esto no se puede repetir, así que traten de, hacer, de ser lo más creativos posibles. Así que empecemos con el tag de Nishigazaki. Esta vez lo hago sentado porque no me quiero. No, no me quiero parar ya demasiado. O sea, Sinceramente, el de Meuse me dejó agotado y el de Aqua ni te cuento, así que. Lo voy a hacer acá sentado en la silla giratoria. Así que. No me lo tengan en cuenta. Empecemos. Integrante sí. favorita. Integrante favorita, sin duda no sé para dónde está mirando. Este. Lina Tenoshi, o sea, mira para atrás. Es verdad que hay un, una figura de Setsuna, pero lo compré para, para venderlo después y nadie me lo quiere comprar, así que prácticamente fue una compra del pedo. Qué sad. Canción favorita Mi canción favorita sería Tokimeki Runners, pero de la, la versión del capítulo 17, en donde son 10. Si bien todavía no tenemos una, una canción, un Tokimeki Runners con los 12 personajes, en el momento que salga esa canción, esa va a ser mi canción favorita. Canción que te llene de alegría y se Ni llegas aquí. No es poner esa canción y que ya el, la estamina se me suba hasta las nubes, hasta el cielo. Hola. Canción que te ponga triste. Acá voy a nombrar dos. Una sería Yumega Kokora. Yumega yo. Bien. Yeah. Ese sería el que son, que es la versión completa, o sea, la versión con todos los personajes, que sería de la serie. Y después, si me dejan elegir una canción solista, sería First Love Again, Berina, de del cuarto álbum. Es como que... pa Me rompe el cora. ¿Opening favorito? Nishi Hiro passions. <risa> Ending favorito. Bueno, acá obviamente voy a elegir Yumega Bokura No Tayosa. Yay. ¿Canción solista favorita? De Mia Taylor Toy Doll. Sin ninguna duda. ¿Single favorito? Este no es... O sea, es catalogado como un single, pero si bien no están los personajes, todos los personajes, yo elijo a mi TQB Libra. Subunidad Sub favorita Divertibates. Cada esto es más cerca, me parece. <ríe> canción favorita de Asuna Happy Young Days La verdad es que esta canción es mi favorita de Asuna y me molesta que no esté en Spotify. El Canción favorita de Quartz BEAUTIFUL MOONLIGHT Bueno, basta, este, la verdad es que BEAUTIFUL MOONLIGHT es lo que es, o lo que representa, o lo que tendría que representar Quartz Que sería elegancia, belleza y es como que esta canción equivale a todo, me duele el brazo Ay CANCIÓN FAVORITA DE DIVER DIVA hmm. THE SECRET NIGHT Si bien está escrito THE SECRET NIGHT, acá realmente mi canción favorita, por más, que, o sea, por más que THE SECRET NIGHT sea muy buena Mientras más la escucho, más me gusta Eternal Light Sin ninguna duda, o sea, mientras más la escucho, más me gusta y ya superó todas las expectativas Canción favorita de Rebirth Mira, acá, esto no es justo, pero es verdad que Monster Girls es una canción ¡mua! que es una maravilla No va a haber otra canción de, de Rebirth que me llene tanta, de tanto coraje, de tanta alegría, de tanto feeling, de tanto flow si bien están las nuevas canciones que todavía no salieron para Colmo, en el momento que estoy grabando esto todavía no salieron. ¿Qué día es hoy ya todo esto? Claro, esto lo están viendo el sábado 24 y sale el 28 las canciones, las tres nuevas canciones, o sea, el del Blu-ray y dos de un álbum de Brum Brum <ríe> de Brum Brum. Eh, si bien ya escuché esas esas previews serían por más que lo intenten no van a superar a lo que es Monster Girls. Canción favorita de Toki Runners. Sí, acá voy a hacer canción favorita de cada álbum de los cuatro álbumes para que sea más variado, para tener un poquito más de, de, de, de dificultad. Así que empecemos con Toki Maki Runners, que sería Yume no Ipo. Yume, Yume no hipo. Yume no Ipo. ¿Cómo se pronuncia esto exactamente? Helicóptero. Canción favorita de Love You My Friends Mi canción favorita de Love You My Friends es Tele Telepathy Tele Telepathy tele, En el anime cuando salió dije ¡guau! ¡Por vida! Mi brazo me duele Chica, madre Ah, es lo que pasa cuando un otaku sale de su cueva del virgen Y hace ejercicio Hace tres días que estoy así ¡Demonios! Canción favorita de Just Believe Si bien... ¿Era la nueva en ese momento? Shioriko se lleva el premio por la canción Ketsuino no Hikari Una canción que te hace sacar los abanicos, tener esas mangas largas Mangas largas, no mangas largas, sino mangas largas de amplitud, sería de apertura, o de abertura o apertura, como sea Con los abanicos y hacer... Oh, yeah. Perdón Canción favorita de EL EL EL Love the Life We Live. Esta, este álbum tiene unos temazos, eh, es complicado, pero curiosamente voy a elegir Eiza. <ríe> de verdad. Si bien podría elegir a Toy Doll, ya lo mencioné antes, así que técnicamente, si para no repetir, sería Esa. De verdad, no es joda. Ey, Ey Sa es para mí es una canción. que me gustaría interpretar. No, Gaby, no hagas spoiler. No, no, no, no. Álbum ah, favorito. favorito? Me quedo con el último. Ya dije que tenía unos temazos. Y es verdad que el el Live The Life. We live. O cómo era. La The love, we Live Canashima. Bueno. Este álbum es. el álbum que yo quiero. Si viento que Makey Runner salió primero y es como que guau, wow, el pionero de todo esto. Esta, este cuarto álbum tiene unos temazos de la de su madre. O sea. fue complicado elegir solamente a e -E -E -E -E Sa Porque podría haber elegido a todos. Todos me gustaran es verdad que en el principio me gustaron todos menos el de Irina, porque Irina tenía la canción tranquila. Y si bien es mi personaje favorito, no me gustó. Pero después me di cuenta de que esa canción te rompió el corazón. Y dije, wow, este Cid lo tiene todo. Episodio <risa> favorito. Mira de las dos temporadas, de los 24 capítulos, 24 no, de los 26 episodios, elijo el episodio 8 de la temporada 2. Cuando salió Tokimeki Runners, me puse a llorar como un bebé. De verdad. Si bien, la última, el último episodio tuvo todas las canciones de Love You My Friends No me hizo llorar tanto como... No me hizo llorar tanto, sí No me hizo llorar tanto como... Token Maker Runners, la canción, es un... Fada. Ya me puse sad Pero no sad, no tendría por qué ponerme sad, o sea, me, me puse muy feliz, me puse muy contento porque... Si bien yo sabía que iba a pasar esto, yo sabía que iban a tocar Token Maker Runners, por dios, me era muy obvio pero no sabía cuándo y dije, lo van a hacer al final. Minga, lo hicieron al capítulo 8 sin previo aviso. Me recagaron. Single favorito del anime. Bueno, siguiendo con eso, el sin mi single favorito de toda la temporada 1. Porque en la temporada 2 solamente estuvieron las de las de las nuevas tres integrantes. Si bien Emotion tiene un, un flow demasiado maravilloso, me quedo con, me quedo con Butterfly. Switch favorito. Mi Switch favorito sería la Nintendo. ¡Ah! ¡Qué gracioso! ¿Entendiste? Porque es Nintendo Switch. Es Malísimo. Estamos hablando del Shuffle Festival. Que la verdad es que se me ocurrió ponerlo a último momento esta parte. Así que yo me quedo con Diamond. ¿Eh? Yo me quedo con la interpretación de Moepi de Starlight. Sí, Starlight es mi canción favorita. Mi segunda canción favorita de Tokyo Runners. Y. que lo haya hecho Moepi. Con ese, bailo, con ese baile sensual. Ahí me di cuenta de por qué a Yuki le gusta tanto. No lo culpo. Ship favorito. ¿Puedo pensármelo? No. no. Ok, no me lo pienso. Eh, Shizuku y Kasumi. La verdad es que hubo ahí un, una conexión bastante deliciosa. Momento, Momento triste en vivo. en vivo. Momento triste en vivo. Momento triste en vivo. La Sería... En el primer live sería en todo caso Cuando Agupon interpretó su canción Es como que después, a principios de, de eso dije Guau, wow, qué lindo debe ser ser idol Las bolas Porque si te le costó tanto es, eh, La verdad que me, me puso muy triste Ese era mi momento triste en vivo Por predilecto de, de, de, de, de todo Love live Pero la verdad es que siguió cantando como, una, como toda una profesional y es verdad que después de eso es como que ¡guau! esta es mi canción favorita porque llena el feeling de la propia cantante imagínate nuestros sentimientos nuestros corazones así que ese sería mi momento triste elegido que voy a llorar ahora que me estoy acordando de la repud momento okay, feliz, feliz en vivo mira de todos los momentos felices en vivo porque tuvimos bastantes o sea incluso en los Nikonama y todo, porque los Nikonama cuentan para esto este yo realmente me quedo con con el momento en el que le, dijeron, le informaron a las la Seiyus que iban a tener una serie de anime porque yo también reaccioné así yo también reaccioné así porque yo juego al Sif, yo juego al Sifas y la verdad es que verlo plasmado al, al anime iba a ser una locura si bien se tomaron sus libertades en este en este caso este, no es como el juego mismo, pod podrían hacer como 3, 4, 5 temporadas este, de anime con adaptando al CIFAS, por ejemplo este, me sorprendió bastante, me terminó gustando Si bien el arte al principio no me gustó tanto Hay que ser sinceros, hay que sincerarse completamente este, Me puse muy contento al verlo Me puse muy contento cuando finalizó que No porque la haya terminado, sino que, que Que tenía muchas expectativas Cuando vi los dibujos es verdad que bajó un poco esas expectativas Pero me terminó superando por completo Mercancía, Mercancía de, de Nishigasaki Bueno, no tengo tanto como si fuera mi aqua Pero algo hay Primero que nada, el póster que nunca pegué es este póster. No lo voy a sacar de ahí, no lo quiero sacar, soy un vago Las dos figuras, tanto de Irina como de... mira lo había perdido, no sabía dónde lo había dejado. La gomita. Bueno, tanto de Irina como de Setsuna Yuki. Las dos de Love You My Friend, ¿puede ser? Mirai Harmony, me equivoqué. Mirai Harmony. O sea, tengo acá a las dos. Realmente esta es mía, esta la quiero vender, nadie me lo quiere comprar. Si alguien se anima a comprármelo me Libre está por ahí Después el cuadro, o sea, la miniatura del video Que sería el cuadro, o sea, el cuadro de ¡Nya! Acá, acá Yay. ¿Lo ves? ¿Lo ves bien? ¿Lo ves bien? Yo también ¡Ja, Jaja, cara de miniatura! y esta la miniatura, qué graciosa Pero sí, este es el cuadro que, por cierto Este también lo voy a regalar ¡La concha de tu madre! Lo voy a regalar voy igual, jodete la, Lo voy a regalar también Porque el primero que está Yo no he polvo. ¿Ya se, se notó ahí? ¿Se me polo Lastimosamente, como no tengo lugar ahí está como ya dije, no tengo lugar en el momento. O sea, antes sí, antes estaban ahí atrás, se veía bien el cuadro, pero ahora están las cajas porque me gustaron más las cajas. Así que te, también lo voy a terminar regalando firmado acá adelante. nada mentira. No <risa> te lo firmo atrás. En la juntada lo voy a regalar solamente en algún momento, ojalá no me olvide. Me voy a olvidar, nos conocemos. Y nada más, porque el First Fan Book de Nishigasaki está... No está en camino, pero está en planeación de comprarlo. Ojalá lo pueda conseguir. Así que, sigamos Seiyu. Seiyu, sin repetir, la verdad. Bueno, empecemos, empecemos. Seiyuu más bonita. Agupón. Agupón es... Ah, qué carita preciosa, la verdad. Seiyu con la mejor voz. Tomoriru. Tomoriru, la verdad es que... Si bien hay voces que son una maravilla, como a Karikito, por ejemplo. Este... no no pueden llegarle, no pueden llegar, no no, no, no pueden, este es otro nivel, otro, otro nivel, creo. Seiyuu con la cual tendrías una cita. iría con Chemi, la verdad, una, a una cita, porque es, es vida, pero sacale el, sacale el board y que sonríe, con un traje también gris, como lo dije con Kotori, este, con, un, con un traje, no, con un vestido gris, ese guau, wow, qué maravilla. Wow. ¿O tengo mucha imaginación? O, o yo en otra vida estuve con. con Chimi, Porque no puede ser que tenga una imagen tan nítida. Capaz que vi una foto de ella con un traje. con un vestido violeta. Eh, con un vestido gris, pero. Tengo una imaginación bastante increíble. Seiyu con la querías a un karaoke. <risa> con Kaorin, sin ninguna duda. Si bien podría decir que acá también podría ir con una cita con ella, las citas citas que yo planeo o que tengo en mente sería como salir a caminar, ir a tomar un café o ir al cine o algo así. Y yo con Kaorin directamente me gustaría ir a un bar y el que toma, el que toma más y no se desmaya gana, el que caldea primero pierde. El que lanza primero pierde. Caldea no suena otra cosa, me parece. Este, así que para ir a un karaoke estaría bueno, porque primero, además de escantar bastante, porque ella es, se nota que es divertida, se nota que es extrovertida, Este, cuando si podemos tomar cerveza también en el camino, nos divertimos más. Aunque ella toma corona, y corona es de put. Eso es un regalo. Yo, eso, eso que está ahí es un regalo. Me regaló con, con seis... Corona y la verdad me los tuve que tomar porque no los quería tirar pero por Dios, o sea, si quiero tomar algo que no pegue y que se, sepa a cebada directamente me como una planta, boludo. <risa> Perdón. Sayu con la cual te casarías. <risa> ¿Con quién me casaría? La verdad es que Agupón es muy hermosa pero si me dicen con quién, quer de todas ni aquí, con quién quieres pasar el resto de tu vida, con Yu Chida. <risa> Yo no tengo ninguna duda. <ríe> Qué linda que está la yegua. ¿sí? Y nada más, después de tanta fantasía con tantas sellos, realmente podría haber catalogado más. Podría haber puesto más categorías acá en lo de sellos, ya que son 12 y solamente elegí 5. Así que, bueno, eh, hay algunas que se me pueda ocurrir ahora mismo. No, no se me ocurre nada Así que bueno, ese fue el tag de Nishigasaki Si quieren, también pueden hacerlo ustedes mismos Acá en los comentarios también Lo dejo en la descripción, lo pueden copiar, lo pueden pegar, lo pueden hacer Y lo dejan así, o sea, no, no hay ningún problema Yo les dejo No tiene ningún copyright, así que ¿Te imaginas que el guión de un video tenga copyright? No, qué locura Ese ya sería el nivel de rata máximo, en todo caso Pero sí, realmente... No me molesta que lo hagan. Que lo hagan ustedes mismos. Lo que me molestaría es que no me lo pasen. O sea, yo lo quiero ver. Yo quiero chusmear. Quiero ver qué onda. Así que bueno, nos vemos. Espero que la semana que viene... Por el momento yo les diría que no. Porque... El de Riera... No, no es difícil, sino que... Eh, es poco. Es poco. Nishigasaki es el que tuvo más contenido en este sentido. Pero... La verdad es que no sé cómo voy a hacer. Así que... Si no lo hago para la semana que viene, lo hago para en algún momento. Porque habrá que habrá que investigar más. No, no solo investigar, sino que no hay unidades, no hay subunidades. Así que la tenemos complicada. Nos vemos. Eh, ¿Cómo podría despedir esto? Así nomás.